Buenas, soy Delta Ray y bienvenidos a mi canal. Pasad, sentaos y disfrutad porque hoy os traigo las noticias de la semana. Bueno, esta semana las noticias, bueno, son buenas, pero hay muchas noticias de lanzamiento. Y bueno, ya mmm, vedla vosotros mismos. Estas son las noticias de Nintendo de esta semana. Shining Resonance Refrain disponible el 10 de julio. SEGA tiene muchos proyectos en marcha, ya he hablado de SEGA AGES varias veces, por ejemplo. Uno de estos proyectos es Shining Resonance Refrain, un RPG que vio la luz originalmente en PlayStation 3, aunque solo en Japón. Ahora este título verá la luz en Occidente y lo hará en Switch, además de en otras plataformas. La fecha de lanzamiento es el 10 de julio y, como podéis ver, tiene una pinta increíble. Fecha oficial de salida de Wolfenstein 2 de New Colossus. Y seguimos con fechas de lanzamiento. Ahora le toca al FPS de Bethesda, que si bien fue lanzado el año pasado, llega ahora a Nintendo Switch. En este juego tendremos que hacer frente al ejército nazi, pero esta vez desde un nuevo punto de vista, pues la trama se sitúa en un pasado alternativo. Por cierto, bonita censura la que habéis puesto ahí Nintendo España. Ah, se me olvidaba, Wolfenstein 2 estará a la venta el 29 de junio. Detalles de lanzamiento de Street Fighter 30 Anniversary Collection. Y más fechas aún. Ahora os hablo del recopilatorio por el 30 aniversario de Street Fighter que saldrá para Nintendo Switch. Y que incluirá algunas joyas como Street Fighter 2 o Street Fighter Alpha 3. Pues esta entrega llega en poco más de un mes el 29 de mayo, y lo hará por 44,95€. Sonic Mania Plus a la venta el 17 de julio. El último de las fechas, lo prometo. Sonic Mania ha sido, literalmente, el juego del erizo azul mejor valorado por crítica y jugadores en los últimos años. Hace varias semanas se confirmó una expansión bajo el nombre Sonic Mania Plus y que funciona también con una versión independiente más completa. Entre las novedades, destacan la inclusión de Mighty el Armadillo y Light, la ardilla voladora, y multijugador para hasta 4 jugadores. Esta expansión estará en el mercado el 17 de junio en físico por el precio de euros. pero si ya tenemos el Sonic Mania original, se puede adquirir en digital por 4,99, como si de un DLC tradicional se tratara. Arc System Works trabaja en juegos de lucha para Switch, el estudio Arc System Works, detrás de títulos como Black Blue Cross Tag Battle y el popular Dragon Ball Fighters, han asegurado que están trabajando nuevos títulos de lucha para Nintendo Switch. No se saben qué juegos son, ni si ya han salido al mercado o son nuevos. Por el momento, se sabe que llegarán tanto Cross Tag Battle como Guilty Gear XX Accent Core Plus Air. Dragalia Lost, primer juego de Nintendo y Side Games para smartphones. La incursión de Nintendo en los smartphones ya se lleva viendo un tiempo. Empezó con el próximamente extinto Mi Tomo y siguió con Fire Emblem Heroes, Super Mario Run y Animal Crossing Pocket Camp. Ahora Nintendo se alía con Side Games para traer juegos completamente nuevos para los teléfonos móviles. Esta semana se ha revelado Tragalia Lost. No se sabe mucho detalle sobre este proyecto, pero a juzgar por las imágenes parece ser un juego de aventuras y o rpg quizás a tiempo real. Y por último, Kimishima se retira como presidente de Nintendo. El hasta ahora presidente de Nintendo Tatsumi Kimishima ha anunciado su retirada. Kimishima, que tomó el cargo tras el fallecimiento de Satoru Iwata, ha sido el presidente que menos tiempo ha estado al frente de la gran N. Su sustituto será Shuntaru Furukawa. Desde este canal Deseo a Furukawa mucho éxito en su nuevo puesto como presidente de Nintendo en los años que vienen. Además, esta semana han salido al mercado South Park Retaguardia en peligro, Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm Trilogy y Nintendo Labo, la experiencia de cartones que va a revolucionar Nintendo Switch. Y bueno, estas han sido todas las noticias destacadas, claro hay muchas más noticias, de la semana. Os, os espero la semana que viene. Esperemos que sean mejores noticias, seguro que sí. Y pues nada, agradecería mucho un like, que os suscribierais, le dierais a la campanita y compartiréis con vuestros amigos para ayudarme a crecer. También estaría bien que me siguierais en las redes sociales. Y hasta dicho esto, nos vemos.